No, no me han comido nada, amigo. Bueno. Una, una explicación de cómo se ha desarrollado eh, la entrega de la carta. A diferencia de, de la, del anterior resumen, ya estaba notificado aquí que veníamos, por lo tanto se ha apuntado en el libro, en el libro de registro de entrada de documentos me han puesto el sello de la Unión Patronal Metalúrgica y aprovechando pues estaba ahí eh, eh, preguntado por uno de los asesores que hay en la negociación del convenio eh, Marisol Morales que a lo largo de los años que lleva uno por aquí pues ya tenía alguna relación en cuanto a información, os voy a poner un ejemplo de, de que la propia patronal en este caso sería más aplaudible entender bien lo que he dicho <risa> que lo de comisiones obreras Hubo una época en la que se nos negaba la información, ya sabemos que no tenemos una representación del 10% para poder estar en la mesa de negociación, pero el derecho a la información lo, lo, lo teníamos. En aquel entonces no existía regulado por ley como ahora, pero lo conseguíamos con medidas de todo tipo. Y en este caso, la anécdota que se la he recordado a Marisol ahora cuando hemos hablado, era que teníamos que venir aquí a la UPM para que nos dieran copias de las actas, porque ni UGT ni Comisiones Obreras daban esa información. Si no se la daban a los trabajadores, mucho menos a la CGT que podíamos eh, distribuirla y dar información. Eh, me han firmado, eh, hay un compromiso con su parte, porque ya sabéis que la negociación del convenio se ha parcializado ahora, van a ir tocando temas de ámbito de Cataluña, tendentes a buscar un convenio de Cataluña, tendentes a alejar la negociación cuando más mejor de los trabajadores y trabajadoras, y segundo paso a un nivel estatal, porque lo ideal para la patronal sería tener un nivel estatal de negociación en el que ya... Eh, se te escape ya mucho más aún la posibilidad de tener eh, incidencia en esa negociación. Es mejor un convenio de empresa para poder estar movilizándose que en un convenio alejadísimo. Bueno, pues el compromiso ha sido ese, que si tenemos algún problema, que lo tenemos en cuanto a recibir información, o temas como que la convocatoria de huelga que desconvocaron no estaba colgada y nadie sabía a qué horarios empezaban tal, esa información podemos acceder a ella me han dado un contacto, un correo directo para poder tener esa información de cualquier cosa por lo tanto cualquier cosa que necesite saber de lo que sea relacionado con el metal ya sabéis que podemos filtrar por ese correo eh, no, no teníamos, tenemos previsto que este acto manifestación y llegada aquí, eh, programaba hasta las 2 de la tarde. Es evidente que, primero, por el colectivo que ya hemos comentado varias veces, que están en el ICOP eh, reunidos aquí en Barcelona, eh, ajustar mucho el tema para volverlo a comer y continuar con los debates por la tarde, pues hace necesario que nos vayamos un poco antes. Es decir, que no vamos a quemar aquí hasta las 2 de la tarde, porque creo, sinceramente, que el objetivo se ha cumplido no cumplido solo de cara a haber entregado esa carta, sino de cara a ver que la CGT realmente, lo que decía antes de subir arriba, estamos siendo un referente importante. Y una cosa que personalmente me enorgullece es haber podido comprobar que hay representación del sindicato a nivel de todas y cada una de las comarcas en las que tenemos presencia. Y eso significa también que estamos entendiendo que hay que unificar, que las pequeñas luchas eh, se tienen que convertir en una gran movilización. Y que, además, y que además es evidente que, que no somos una organización que pueda decir va, vamos solo los de metal o vamos solo los de enseñanza o vamos solo los de cualquier otro sector. Unificar todas las luchas. Lo que hicimos en Madrid el pasado día 22 es un referente claro de que ese es el camino. Y es el camino porque hay muchísimas personas que individualmente, individualmente, cuando se enteran que hay un desahucio, se presentan allí solidariamente con la persona que van a desahuciar. Y el día 22 en Madrid estaban esas personas individualmente, del mismo modo que estaba una organización como la CGT, que estamos en esa movilización global y que somos el referente. Estar en Madrid sin estar a la presencia ni del Partido Socialista como movimiento de, de trabajadores y trabajadoras, ni UGT ni comisiones, y ser ese millón largo de personas que estábamos allí, no es igual quien haga los cálculos, los que estamos y los que vimos de imágenes sabemos que éramos más de un millón de personas, es el camino. Y no canso más en ese sentido. Esto lo han firmado, como decía alguien hace mucho tiempo, han vencido, no han convencido y nosotros vamos a seguir luchando.